Así que les damos y eh, les doy personalmente la bienvenida a la tercera sesión de este seminario permanente. Y en esta ocasión nos visita una invitada de lujo. Les damos y eh, les doy personalmente la bienvenida a la tercera sesión de este seminario permanente, que es un Karina la doctora Karina Batiani, secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿m? profesora eh, de Sociología en la Universidad de la República Uruguay, ¿m? y una de las referentes eh, pioneras de eh, los estudios, eh, de, particularmente sobre el tema de los, de los cuidados, pero una referente. Eh, una de las voces más importantes en la región actualmente en el espacio, en la constelación del pensamiento eh, y las ciencias sociales feministas, y en particular de la sociología feminista. Junto con Karina nos acompaña eh, otra gran personalidad muy querida en esta casa, que es Ana Falú, nos acompaña desde Barcelona, desde las nueve y pico de la noche de Barcelona. Eh, así que es, eh, este, es un, como un doble privilegio para este espacio, ¿no? y para mí en particular, estar en este, en este espacio de conversación. ¿no? Eh, Ana es profesora emérita de nuestra universidad, y tiene un, un larísimo, digamos, trayectoria como militante feminista, y con pergamino, pergaminos también múltiples y reconocidos por toda nuestra comunidad. Eh, co cuestiones que va, además, eh, reconfirmando en cada una de esas presentaciones. Así que muchas gracias a ambas, a Karina Batiani y a Ana Falú por estar presentes aquí en esta sesión, la tercera del seminario permanente. Y lo que básicamente vamos a compartir es ni más ni menos que una intervención y una exposición de Karina Batiani. Y antes de darle paso a Karina y de presentar la actividad de modo muy sucinto, Simplemente quisiera decir una, algunas palabras que son muy breves, pero que en, a mi criterio las considero oportunas y ¿sí? necesarias, que es dar cuenta de lo que yo entiendo como miembro de Claxo dado que coordino un grupo de trabajo que se llama Teoría Social y Realidad Latinoamericana, es este momento, a mi entender, de, de Claxo y creo que Karina está eh, potenciando digamos un, un proceso de de colectivización, llamémosle así, colectivización o socialización virtuosa en Claxo. Realmente virtuosa en un doble sentido para mí, eh, como partícipe de la comunidad. En primer plano, a partir de un proceso de reconocimiento de, de múltiples diferencias que hay en, en un espacio académico y una comunidad determinada. Y la otra, que también tiene que ver con ese proceso de colectivización virtuosa o de socialización virtuosa, tiene que ver con la puesta al servicio de esa misma comunidad, con todas sus diferencias. Entonces creo que esos dos planos, ¿sí? de lo que podríamos llamar un proceso colectivo virtuoso, se está potenciando de una forma muy acentuada en el Claxo de los últimos años. Así que yo te agradezco muchísimo como integrante de Claxo de eso que está sucediendo, que no sucede en todas las comunidades académicas ni en todas las redes académicas. Y creo que va acompañado eso de... Una, una idea de diálogo bien peculiar también, ¿sí? que es un diálogo como el respeto a las diferencias, pero a su vez un diálogo, un, un diálogo entendido como interpelación de las diferencias, en el cual se respeta al otro y a la otra, pero también se genera un campo de debate. Y creo que Claxo en ese sentido está retomando la mejor tradición democrática que dio como su punto de partida de inicio hace algunas décadas atrás. Así que yo en eso te agradezco profundamente, creo que este seminario intenta igualmente retomar ese espíritu ¿m? y un poco los invitados y las invitadas que tenemos dan cuenta también de una expresión de pluralidad, de trayectorias, de ideologías, de perspectivas que no tienen por qué coincidir porque justamente entendemos que eh, la ciencia se produce en, un, en una dinámica de procesamiento de diferencias donde no pretendemos que el otro y la otra permanezca en el mismo lugar, sino convencerlos también para que vayan alterando o cambiando sus posiciones y enriquecer una comunidad científica. Así que, muy, pero muy agradecido, Karina. Lo que tenemos hoy por delante es una gran conferencia de Karina Batiani, que lleva por título, desafíos hacia la sociedad del cuidado, una mirada desde América Latina y el Caribe. Yo, sin más, le doy la palabra a Karina. Luego de eso, vamos a, le voy a dar la palabra a nuestra segunda invitada de lujo, que es Ana Falú, para que conversen un rato con Karina y nos pongan al tanto de estas nuevas miradas que son bastante ambiciosas. Por cierto, porque no es una especialidad, sino es una idea de sociedad también lo que se está poniendo en juego. Así que me llamo al silencio aquí mismo y le doy la palabra a Karina, secretaria ejecutiva de Claxo Adelante Karina. Muchas gracias Esteban, siempre es tan generoso en tus eh, palabras y quiero agradecer además al seminario permanente del doctorado en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba por la posibilidad de estar hoy dialogando más que conferenciando eh, con todos y con todas eh, ustedes y además es tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista afectivo, un placer inmenso que quien esté acompañándome sea mi querida Ana Falú, con quien hemos recorrido tantas complicidades eh, en los últimos años. No tenemos por qué decir cuántos, ¿verdad? Pero son unos cuantos años. Así que, Ana, un gustazo verte eh, nuevamente, aunque sea a través del Zoom. Eh, Solo antes de entrar en el tema de la conferencia, como hiciste alusión a Claxo, Esteban, decirte bueno que agradezco tus palabras y que en definitiva también ahí estamos hablando de esos dilemas que conocemos bien de reconocimiento y redistribución, en el sentido que tú lo estabas planteando, y él también faltó eh, incorporar um, en la perspectiva democrática el de representación, porque como mujer que soy, no fue sencillo eh, estar hoy en el lugar que ocupo en, en Claxo, en la Secretaría Ejecutiva. Así que también acá tenemos eh, un posible tema de discusión, no para esta instancia, pero puede ser para otra. Bueno, vayamos ahora sí al tema que se supone eh, que teníamos que abordar en el día de hoy, que son los desafíos de la sociedad del cuidado, hacia la sociedad del cuidado en una perspectiva de América Latina. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? Digamos, quizás eh, muchas, muchos de los que están escuchando eh, tengan, bueno, este, respuesta rápida a esa pregunta, pero, pero ¿por qué este tema, eh, por qué este tema además ha adquirido la importancia que ha adquirido en los últimos años y además por qué hemos incorporado eh, ahora esta idea de la sociedad del cuidado cuando... Quizás, si alguno hace memoria, eh, hasta hace antes de la pandemia, dos años, hablábamos más de economía, del cuidado, ¿verdad? Ese era el tema que se había impuesto. Yo creo que aquí estamos, como bien decía Esteban en su presentación eh, del de, eh, tema de, de la conversación de hoy, eh, casi que ante un desafío de cambio de paradigma, ¿verdad? De instalar un nuevo paradigma donde el cuidado se coloque en el centro. Pero tratemos de ordenadamente ir viendo entonces el por qué. Eh, podríamos mencionar varias razones. Yo seleccioné cuatro nada más, ¿verdad? Hay muchas más, por supuesto, pero la primera de por qué este tema es porque creo que a esta altura, en nuestra... En nuestra región, pero también en general en el mundo occidental, al menos, hay un reconocimiento ya indiscutido de la inserción diferente y desigual que tenemos varones y mujeres en, los distintas, en las distintas esferas de la sociedad. Y particularmente en lo que refiere al mundo de eh, lo productivo y lo reproductivo, como llamábamos antes, del trabajo eh, remunerado y no remunerado, eh, acercándonos a un lenguaje más actual que incorpora la cuestión del cuidado. Entonces, esa sería la primera razón. La segunda, porque eh, también hay un reconocimiento, por lo menos formal, no quiere decir que necesariamente el reconocimiento sea real, ...y que se traduzca por tanto en acciones... Eh, pero por lo menos hay un reconocimiento formal de la centralidad de una categoría que para las feministas, para nosotras que trabajamos en el feminismo es absolutamente central que es la división sexual del trabajo y el reconocimiento de esta categoría como mecanismo generador de desigualdad, por lo menos de desigualdad de género aunque no solamente, pero como mecanismo central generador de desigualdad de desigualdad de género, repito en tercer lugar, y moviéndome ya al campo más eh, de la política pública, porque se empieza a asumir por los distintos estados, los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe también, pero sobre todo de América Latina, de manera más tímida en algunos casos, o más incipiente, en otras de una manera más activa, eh, la necesidad de modificar estas condiciones estas condiciones me refiero a la inserción diferente y desigual de la que hablé al principio y la división sexual del trabajo como mecanismo generador de la desigualdad por medio de muchos instrumentos, pero de un instrumento privilegiado que tienen estados y gobiernos que son las políticas públicas. ¿sí? Estas tres razones, mmm, si estuviéramos dos años atrás, yo seleccionaría solamente esta, más que seleccionaría, priorizaría estas tres. A 18 meses de comenzada la pandemia, debo colocar una cuarta razón, y es la explosión que tuvo este tema durante justamente la pandemia, y sobre todo en la primera etapa de la pandemia, es decir, cuando fuimos llamados a confinarnos, a cuarentenarnos, o a quedarnos en casa, como se dice, eh, como bueno, se decía como el lema en Uruguay, ¿verdad? quédate en casa. Eh, explosión porque de un día para el otro a todos y todas se nos transformó nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Lo que veníamos acostumbrados, acostumbradas, cambió, así, en, en pocas horas, eh, y entre otras cosas tuvimos que también eh, poner en cuestión eh, los arreglos cotidianos, los arreglos de convivencia, que por supuesto involucran eh, muchas dimensiones, una de ellas es la dimensión eh, del cuidado, una verdadera revolución, eh, un verdadero cambio eh, repentino en estos términos. Y el cuidado explotó en las caras aún de los que no querían verlo, de los que no lo tenían como una dimensión cotidiana presente, explotó eh, y además se visibilizó, y esa yo digo que es la única, desde el punto de vista de, de estos temas, verdad, la única externalidad positiva de la pandemia, eh, se visibilizó eh, a nivel de todas las agendas públicas. Es decir, aquellos estados, aquellos gobiernos que no habían colocado este tema dentro de sus prioridades, bueno, tuvieron que empezar por lo menos a preguntarse algunas cosas sobre la cuestión del cuidado. Creo que por eso estamos hoy, o por lo menos por esas razones, eh, yo este, seleccioné este tema para la conversación de hoy. También debo decir, en honor a, a la verdad histórica, que yo no soy ninguna pionera en los estudios de cuidado, al contrario, me nutrí de muchas pioneras, una de ellas es Ana Falú, sin lugar a dudas, eh, y de muchas otras, en Uruguay sin duda de Rosario Aguirre, que fue mi, mi maestra y mi mentora en todos estos temas, soy apenas una apasionada por el tema. Desde hace muchos años, eso sí, pasión permanente, pero soy una apasionada y una convencida en términos eh, digamos de, de investigación en torno a la temática eh, que trabajo. Ustedes se preguntarán, bueno... Porque este tema, ahí di algunas respuestas, eh, por supuesto quedan otras, que las podremos conversar más adelante. Eh, la segunda pregunta que quizás se hacen es, bueno, pero ¿y qué es esto de los cuidados? Aunque ahora es mucho más visible, como dije recién, y aunque se ha colocado en la preocupación, en la cabecita de todos, por la transformación cotidiana de esa que, que nos pasó a todos y todas, y, y también en la cabecita eh, de las agendas públicas o de los gobiernos, bueno... ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de cuidados? Eh, voy a dar mi definición, ¿verdad? Eh, por supuesto hay otras, hay muchas, es un concepto en construcción, sobre el que quiero destacar además la particularidad, la particular, perdón, vitalidad que ha tenido eh, la investigación sobre este tema en América Latina en eh, los últimos 10 años, y muy especialmente en los últimos 5, donde el tema está realmente presente en, eh, en las agendas de investigación y, por supuesto, en la producción eh, bibliográfica que se desprende de esas agendas de investigación. Yo voy a dar mi definición, que la podemos discutir, por supuesto, eh, sabiendo que hay otras que son más abarcativas, más exhaustivas, pero les voy a dar mi definición y el porqué de esa definición, para por lo menos cuando yo hablo de cuidados que sepan de qué estoy hablando. ¿Sí? Antes de, de compartirles la definición, que obviamente está inspirada, eh, como hacemos todos y todas quienes trabajamos en el campo de la investigación, no inventamos nada, nos basamos en la investigación de otros y otras muchas que han hecho esto, y de la discusión o el intercambio con, ese, con esas otras eh, personas. Eh, en, en el caso particular de esta definición que voy a compartir, eh, desde el momento cero en que empecé a trabajar en torno a estos temas, junto al equipo de la facultad que me acompaña, eh, nos propusimos tener una definición que sirviera para dos objetivos que nosotras como investigadoras creíamos centrales. El primero, que fuera un objeto, y estudiantes de doctorado sabrán de qué les estoy hablando porque se deben estar enfrentando a esa dificultad, el primero que fuera un objeto posible de ser abordado empíricamente. Una definición que me permitiera, si quieren cambio la forma de decirlo, abordar mi objeto, los cuidados, empíricamente. Si no, poco iba a poder avanzar en el terreno de la investigación. Y la segunda condición, más importante aún, que esa, esa definición permitiera también generar insumos, conocimiento, eh, para las políticas públicas. Es decir, que los resultados de nuestras investigaciones alimentaran las políticas públicas. En mi caso del Uruguay, que es eh, el país donde hago investigación en la Universidad de la República, eh, pero bueno, eh, que sirviera para avanzar en el campo de la política pública, y de hecho hemos trabajado codo a codo con el gobierno del Uruguay, no con el actual, sino con los gobiernos anteriores que son los que formularon e implementaron el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, ¿qué entiendo? Y disculpen todos los preámbulos, pero para que las cosas se entiendan en su contexto eh, justo. ¿Qué entiendo eh, por cuidados? Bueno, evidentemente cuando estamos hablando de cuidado, estamos hablando de acciones, ¿sí? de actividades... Eh, para eh, ayudar o para apoyar a una persona dependiente, y cuando digo persona dependiente estoy hablando de un niño o una niña, eh, en el inicio obviamente de su ciclo vital y que necesita de ese apoyo, o de personas dependientes por distintas circunstancias, nuevamente por edad, personas eh, mayores, viejos, viejas, dependientes, porque ser viejo o vieja no quiere decir ser dependiente, o personas con alguna discapacidad. Entonces, ayudar a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Es decir, en todas las actividades que necesita para su desarrollo y para su bienestar en el día a día. Y que eso, esa serie de acciones o de actividades, por lo menos tiene tres grandes eh, dimensiones. Una primera dimensión que nosotros eh, le llamamos una dimensión material, que implica un trabajo. Bueno, todos o todas quienes hemos cuidado a alguien, a un niño, una niña, una persona dependiente, sabemos muy bien cuáles son las actividades del cuidado que implican ese trabajo, ¿verdad? O cuáles son esas dimensiones materiales que implican un trabajo. En el caso de los niños, niñas... Darles de comer, higienizarlos, este, en fin, podemos listar eh, muchas tareas. Pero además de esa primera dimensión material, si ustedes quieren, asociadas a la actividad o al trabajo, hay una segunda dimensión, eh, que es la dimensión económica, que implica un costo. ¿sí? Cuidar a alguien cuesta, económicamente hablando. Cuesta dinero directamente, o cuesta eh, oportunidades de que dejo de hacer otras cosas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo más típico, dejan de trabajar remuneradamente para cuidar a alguien, y eso también es un costo, sí, porque también implica dejar de recibir determinados ingresos. Entonces está esa dimensión económica o costo, para decirlo de manera más coloquial. Y en tercer lugar, una dimensión más de corte eh, digamos, psicológico, si ustedes quieren, aunque no me gusta mucho nombrarla así, que es el vínculo, el vínculo eh, emotivo, afectivo, sentimental, que se establece en la situación de cuidados. Cuidar a alguien implica emociones, y esas emociones hay que tenerlas en cuenta. Y ya sabemos, no quienes trabajamos también dentro del terreno del feminismo, que cuando hablamos de emociones, las emociones no siempre son positivas, ¿sí? No pensemos siempre románticamente, qué lindo cuidar a alguien las emociones positivas que se despiertan, esas están, por supuesto, pero también están las otras emociones, eh, los otros sentimientos que no son necesariamente de bienestar, sino muchas veces de malestar por esa situación de cuidados. Eso también eh, es una dimensión la dimensión psicológica no es el mejor término, pero es el que se me ocurre o no se me ha ocurrido uno mejor hasta ahora eh, para cambiárselo. Entonces, insisto, tres dimensiones, material, económica y psicológica, pero además algunas características. Primero, la forma en que se realiza. El cuidado puede ser hecho eh, de manera, para decirlo coloquialmente, paga o no paga, o si ustedes quieren, de manera honoraria, benéfica o de manera... Eh, remunerada. ¿sí? Son las dos formas en que hoy se provee el cuidado. Pero además en dos ámbitos, dentro o fuera de la familia, o dicho también de manera más compleja, en el marco digamos, de lo que son las relaciones y los vínculos familiares, los hogares, etcétera, o por fuera. Si quieren ahí podemos usar a una de las verdaderas pioneras en estos estudios, que es María Ángeles Durán, con su libro famoso puertas adentro, donde se dedicó ya hace muchos años a describir minuciosamente, eh, bueno, lo que ocurría puertas adentro de las casas, de las de ustedes, de la mía, de la de Esteban, de la de Ana, de la de todos, todas que estamos aquí, ¿verdad? De manera agregada, por supuesto. Eh, entonces, tres dimensiones, dos formas, dos ámbitos posibles, pero además... Tenemos eh, que agregarle otra característica a la cuestión de, del cuidado, que es lo relacional. ¿sí? tenemos que entender que casi que por definición, o por lo menos para mí, por definición, por definición teórica, cuando hablamos de cuidado, hablamos de a, eh, algo relacional. Es decir, que se establece una relación, ¿sí? una relación que por lo menos, por lo menos, ¿eh? involucra a quien cuida y a quien es cuidado puede involucrar a otras personas, pero por lo menos es esa relación entre quien recibe y quien brinda los cuidados. Eh, esa característica es una característica eh, muy importante, eh, por lo menos para quienes nos dedicamos a la sociología, eh, el, el estudiar también las relaciones, ¿sí? las relaciones sociales, en este caso las relaciones sociales de cuidado, es sumamente eh, importante. Eh, hasta ahí, digamos, las, si uno estuviera definiendo conceptualmente, me imagino elaborando un proyecto o algo, ¿verdad?, con la obligación de definir un concepto, bueno, hasta ahí la forma de definirlo. Después podemos agregarle mi forma de definirlo, perdón, ¿verdad? Eh, luego podemos agregarle otras características, como por ejemplo que el cuidado implica en muchos casos, o en la mayoría de los casos, eh, vínculos de mucha proximidad, cara a cara, que genera lazos, y de ahí la dimensión psicológica, verdad? unos lazos y relaciones muy potentes entre quien brinda y quien recibe los cuidados, no importa si es en el ámbito de la familia o por fuera. Eh, podemos también decir que obviamente es una tarea que en el mundo, pero muy especialmente en América Latina realizan mayoritariamente las mujeres, realizamos mayoritariamente las mujeres, ya sea que sea en su modalidad paga o no paga, remunerada o no remunerada, dentro o fuera de la familia, lo que encontramos es que quienes cuidan, casi que en un 80% de los casos en América Latina, somos eh, las mujeres, ¿verdad? Quienes estamos eh, cuidando. Y podríamos seguir agregándole alguna otra característica más, como por ejemplo que eh, evidentemente la naturaleza del cuidado o la especificidad del cuidado va a cambiar, eh, por ejemplo, si es un cuidado que se da en el ámbito de las familias o fuera de las familias. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el ámbito de la familia... El componente de cuidados viene muy cargado de una serie de valores, nuevamente la dimensión eh, de los valores y psicológica, ¿verdad? Una serie de valores que, bueno, plantean un deber ser eh, muy fuerte, por ejemplo, eh, que es casi que obligatorio en muchos países por constitución, ¿verdad? Sigue siendo obligatorio no solo el cuidado de los hijos, sino también el cuidado de los padres o de los mayores, a veces ni siquiera los padres, los tíos o algún pariente cercano, eh, el carácter obligatorio y las dimensiones morales asociadas, eh, morales y emocionales asociadas a todo el componente, eh, bueno, de lo que conocemos como el ámbito eh, familiar. Pero esas ya son características, ¿verdad? Hasta ahí sería entonces, eh, cómo yo entiendo la cuestión del cuidado, y me parecía importante empezar por aquí, aunque me llevara algunos minutos, eh, para después poder tener una discusión franca, bueno, que ustedes me digan, bueno, pero yo entiendo que también hay que poner la dimensión ambiental, por ejemplo, que eh, en este momento está muy en discusión, y yo estoy de acuerdo que la dimensión ambiental también tiene que ser una dimensión del cuidado, pero eh, en esta definición, con el propósito, por ejemplo, de avanzar en las políticas públicas de cuidado, que vamos a ver dentro de un rato, eh, Bueno, la dimensión ambiental no es, para mí, de las prioritarias en esa discusión. Puede ser eh, prioritaria en otro terreno. Esta definición que yo les di recién, obviamente está inspirada en muchas de las autoras latinoamericanas y de fuera de América Latina eh, que han trabajado sobre este tema y se relaciona también con, eh, para los, los y las que conocen algo de la literatura en torno a los cuidados, con las dimensiones eh, de Carol Thomas, ¿verdad? Donde ella básicamente nos dice, bueno, tenemos que tener en cuenta siempre la identidad social de quien cuida, la identidad social de la persona cuidada, la relación que se establece entre quien cuida y quien es cuidado, la naturaleza o el tipo de cuidado que se brinda, el ámbito social donde se ubica, el carácter económico y el contexto institucional en el que se ejerce. Bueno, son eh, algo así como siete dimensiones que ella plantea, que creo que están bastante en sintonía, o a mí por lo menos me sirvieron como fuente de inspiración para avanzar en lo que yo entendía eh, como eh, cuidados. Después mencionar también eh, que esta discusión de los cuidados, en realidad... Eh, remite a una discusión más amplia de la teoría social, no es algo que inventamos así de la nada y que surgió o caído en un paracaídas, sino que remite a un nudo, para mí, central de la teoría social, que es la discusión sobre el bienestar social. ¿sí? Todas las discusiones eh, sobre el bienestar social. Bienestar social de acuerdo a las definiciones más recientes, no a las definiciones de los 90 que seguramente ustedes conocen y recuerdan, el primer Pin Anderson, para, para llevarlos a ese momento, donde todo se reducía a una discusión de, bueno, el bienestar social en términos de Estado y mercado, que es competencia del... lo estoy simplificando, ¿verdad? Disculpa, Pin Anderson, pero te estoy simplificando. Eh, pero todo era, bueno, cuánto de Estado y cuánto de mercado. Allí las feministas eh, reaccionaron con mucha fuerza y con mucha razón y dijeron, perdón, señor... Si vamos a hablar de bienestar social, está muy bien el Estado y el mercado, pero además tenemos que incorporar eh, las familias, los hogares, son proveedores de bienestar, o alguien puede discutir, claro, hoy en el 2021 nadie lo discute, pero estoy hablando del año 90, que las familias proveen bienestar individual y bienestar social, por lo tanto. ¿sí? Y además también tenemos que incorporar el sector eh, comunitario, voluntario, hay distintas maneras de, de nombrarlo. Y entonces, así, así se conforma ese famoso, famoso para mí, por lo menos, diamante del bienestar social, que tiene estos cuatro agentes proveedores. Y eso mismo nosotros lo podemos llevar a la discusión de los cuidados. ¿Por qué? Porque entendemos a los cuidados como un componente central, como dije desde el comienzo, del bienestar social. Y una de las preguntas que nos hacemos y que creo que se están haciendo muchos de nuestros países en América Latina hoy, es, bueno, si colocamos el cuidado como un componente del bienestar social, ¿qué es competencia en materia de cuidados eh, del sector mercantil, del sector estatal, del sector familiar y del sector comunitario? Y ahí, eh, sin entrar en ese tema, tengo que reconocer que un avance significativo en América Latina lo representaron las encuestas de uso del Tiempo, que Ana Falú, entre otras, fue de las principales impulsoras en su paso, creo que en ese momento por ONU Mujeres, que no se llamaba ONU Mujeres, sino UNIFEM. Estoy hablando de casi la prehistoria, pero no, estamos hablando del 2000, ¿verdad? 2000 y pico. Eh, ¿Por qué? Porque permitieron visibilizar esto, y porque permitieron, entre otras cosas interrogarse sobre un sector proveedor del bienestar social clave, indispensable, pero sobre el que no se sabía absolutamente nada en esta materia, que eran las familias o los hogares. Permitieron decir, bueno, te rescatemos a la familia como proveedora de bienestar, como proveedora de cuidados, y miremos qué está pasando adentro de esas familias y cómo está operando quién. La categoría que les dije al inicio, que era central, para eh, el, el campo de los estudios feministas, que es la división sexual del trabajo. ¿Cómo opera esa división sexual del trabajo al interior de las familias? Eso por supuesto que se hizo de muchas maneras, pero que más de 20 países hoy en América Latina tengan encuestas, tengan encuestas de usos del tiempo que permiten mostrar esto y que permiten Mostrar algo que para nosotras era obvio, y era que el cuidado era un trabajo impresionante, pero había que cuantificarlo y había que mostrarlo y había que ver y llegar a eh, evidencias como por ejemplo que las mujeres dedican el doble del tiempo al cuidado de los niños y las niñas, cuando, eh, que los varones, cuando generalmente, eh, bueno, estamos hablando de niños y niñas que además de madres también tienen padres, ¿verdad? Padres varones, y otras tantas eh, evidencias que no voy a relatar aquí porque no es el tema de hoy, pero hay que colocarlo en términos eh, del avance. Y permitieron también esas encuestas y muchos otros elementos y la vitalidad de la investigación en América Latina, eh, mostrar cómo estamos enfrentando, antes de la pandemia, eh, una crisis del cuidado, es decir... Como efectivamente en América Latina y el Caribe estamos ante una crisis eh, del cuidado, en tanto eh, las asincronías, digamos, de las transformaciones que se dieron en el mundo de lo productivo, y las, eh, yo diría casi que las no transformaciones, ...en el mundo de lo reproductivo, ¿verdad? Como la modificación a determinada, eh, Bueno, con determinadas eh, pautas y velocidades en lo productivo... ...no se acompañó eh, de modificaciones en el terreno eh, de lo reproductivo. Lo que puso en cuestión los arreglos tradicionales de cuidado en nuestra región. Arreglos tradicionales de cuidado, que cuando digo arreglos tradicionales de cuidado... ...no estoy diciendo que fueran más igualitarios, más equitativos o eh, más justos desde el punto de vista de género. Estoy sintiendo simplemente que eran los arreglos tradicionales. ¿Qué tradición teníamos en América Latina? Y que permanece todavía, que esos arreglos de cuidado son familistas, es decir, quienes cuidan son las familias, y dentro de las familias, división sexual del trabajo mediante las mujeres, por supuesto que después hay que hacer un montón de otras distinciones, estoy dando simplemente los contenidos generales, y que cuando, eh, digamos, quienes cuidan no son las familias o las mujeres de la familia, son otras mujeres, generalmente dentro de los hogares también bajo la forma de trabajo eh, remunerado, trabajadoras domésticas, empleadas domésticas, cuidadoras remuneradas, etc. Ese es eh, lo que sostiene los arreglos de cuidados y ese es el modelo que está en crisis. ¿Por qué está en crisis? por todas las transformaciones demográficas y del mundo de lo productivo, que no me voy a detener en ellas porque son eh, más que eh, conocidas. Eso es lo que nos lleva a caracterizar la organización social del cuidado en nuestra, en nuestra región, eh, digamos que evidentemente para todo el tema no solo para el cuidado, es, más, hablar de América Latina es... Eh, reconocer una gran heterogeneidad, ¿verdad? No podemos comparar situaciones, eh, bueno, de los distintos países latinoamericanos, porque sabemos que hay una gran heterogeneidad. Ahora, a pesar de esa heterogeneidad, como dije recién, la organización social del cuidado latinoamericana está basada en las dinámicas familiares, en, o sea, es un cuidado familiar y es un cuidado, eh, sobre todo, no remunerado y cuando es remunerado también es un cuidado femenino bajo la forma eh, que ella elige y es un asunto que hasta hace muy poquitos años hasta hace pero muy poquitos años me atrevo a decir que casi hasta un poquito antes de la pandemia seguía considerándose como un asunto principalmente privado es decir principalmente puertas adentro eso qué quiere decir que cada una porque somos las mujeres las que hacemos estas tareas principalmente, por eso las nombro en femenino, se arregla como puede. Y ahí ya sabemos, ¿verdad? Cuando damos ese tipo de respuestas como sociedad, que eso no hace más que potenciar otras desigualdades, porque es muy evidente que yo me voy a arreglar mejor en tanto mujer urbana, blanca, educada, etcétera, etcétera, que una mujer rural, sin recursos, sin educación, con más hijos por los patrones demográficos, en fin, más que demográficos reproductivos, perdón, eh, etcétera. Entonces allí empiezan todos los entrecruces eh, y eh, las tramas de las desigualdades en este tema que se van enredando. Entonces era un asunto considerado principalmente privado, recién a partir... Del 2005 se empieza a colocar en algunos países este tema en la agenda pública, entendiendo de que no es un problema de que Ana, yo y cada una de las colegas que están aquí nos tenemos que arreglar como podemos, sino que es un problema... Eh, colectivo, y los problemas colectivos requieren de respuestas colectivas, y ahí en, entran en acción las políticas públicas, ¿verdad? Cuando buscamos respuestas colectivas a los problemas sociales. Entran o deberían entrar, pero por lo menos teóricamente entran en acción. Eh, ustedes dirán, bueno, pero ¿esto por qué se plantea eh, de esta manera? Si miramos para atrás en la historia, con derechos que hoy son... Eh, consagrados y considerados colectivos, ¿verdad? Fue la misma discusión. Piensen, eh, yo qué sé, con el tema del trabajo, de la salud. Entender que es una cuestión colectiva y que nos tenemos que dar respuestas. En el trabajo, el seguro de paro, de desempleo. En la salud, el acceso a la salud pública. Por supuesto que ya sé que en muchos países todavía eso sigue siendo un pendiente, pero digo, desde el punto de vista de la concepción se entiende que es una cuestión colectiva. Bueno, muy bien. Ese, si ustedes quieren, es la, para mí la transformación principal en América Latina en materia de cuidado. Que hoy, 2021, podemos decir que este tema está en la agenda pública. Es decir, pasó la puerta de las casas, dejó de ser puertas adentro para empezar a ser puertas afuera. Puertas afuera y convocar, vuelvo al diamante del bienestar que nombré antes, convocar, o más que convocar, interpelar, más bien, a los estados latinoamericanos para que den respuesta a ese tema eh, que se, se considera, insisto, eh, colectivo, o empieza a considerarse este, colectivo. Eh, obviamente que esto es muy incipiente, como decía recién, en nuestra región, es decir, si miramos para atrás... No es que tenemos 20 años de irrupción del cuidado como un tema público, es un tema eh, reciente y muy heterogéneo entre los países. Vale decir que hay algunos países de América Latina que todavía no se enteraron de que este es un tema de la agenda pública, o que recién ahora, y por la pandemia, y por eso hablé de una externalidad positiva, empiezan a decir, uy, tendríamos que hacer algo con este tema, o, uy, este tema es digno de que eh, las políticas públicas, eh, los gobiernos, se empiecen a ocupar eh, de este tema. Eh, entonces, esta irrupción del cuidado como un problema público, sin duda, eh, responde bueno, a los factores que yo aquí no nombré por razones de tiempo, ¿verdad? a Los procesos o factores, como ustedes le quieran llamar, demográficos, sociales y económicos, eh, que ha atravesado nuestra región en los últimos 50 años, de manera más clara en los últimos 20, pero en los últimos 50 años, donde los componentes principales claramente es, por ejemplo, el crecimiento en la tasa de actividad femenina, es decir, la incorporación de las mujeres al trabajo, al mercado de trabajo, para decirlo más clarito todavía, el cambio en los patrones reproductivos, ¿verdad? el tener menos hijos más tarde, en fin, el fin de el fin o el comienzo del fin en algunos países de la fa del famoso bono demográfico, todas esas transformaciones que seguramente ustedes conocen, han visto eh, en otras asignaturas, en otras charlas, o en lo que sea. Eh, también tiene que ver con dos elementos eh, que creo que es muy importante colocar eh, sobre la mesa, que son, eh, obviamente, el reconocimiento de los derechos, las demandas, las reivindicaciones... Eh, de las mujeres, del feminismo y eh, todo el trabajo en torno a esa noción de autonomía, ¿verdad? En diferentes, una noción muy impulsada por la CEPAL, ¿verdad? En sus diferentes dimensiones, autonomía económica, física, de decisión, etcétera, etcétera. Y también a la ampliación particularmente... Eh, cambiando el, el, la ecuación, ¿verdad? Es decir, no las que brindan, sino los que reciben cuidados También en la ampliación de la agenda de derechos o en el reconocimiento de derechos De las poblaciones receptoras de cuidados, la infancia, para decirlo más claro Y las personas mayores dependientes y las personas discapacitadas Eso también eh, ha contribuido a que el cuidado irrumpa como un asunto o como un problema público. ¿sí? Ya no es cualquier cuidado, no es si tengo un viejito en mi casa dependiente, veo cómo lo resuelvo y poco me importa si es un buen cuidado o un cuidado de calidad, sino que hay derechos de esa persona, siempre los tuvo, pero lo que hay ahora es un reconocimiento ¿sí? y una preocupación por los derechos de esa persona, entonces de los dos lados de la ecuación del lado de la agenda feminista, en tanto principales proveedoras de cuidados, y del lado de la población receptora de los cuidados, eh, bueno, se ha empujado la agenda eh, fuertemente. Aquí quiero decir con mucha claridad, eh, más allá de, de estos eh, dos eh, reconocimientos o agendas de movimientos sociales latinoamericanos eh, que creo que son muy importantes, sí debo decir enfáticamente que la agenda de cuidados llega a donde llega, es decir, a la agenda pública, o llega a que hoy sea objeto de este seminario, por ejemplo, ¿sí? en, el, en la Universidad de Córdoba, de la mano del feminismo y de la agenda de género. Es decir, quienes empujaron para que este tema se reconozca, se coloque en la agenda pública y sea objeto de preocupación por parte de los gobiernos, además de por parte de la academia, es el movimiento eh, feminista. Lo digo porque rápidamente eh, nos olvidamos a veces eh, de estos temas y sobre todo en la, eh, digamos, en la implementación de algunas políticas o sistemas de cuidados como sistema en el caso de Uruguay, eh, rápidamente la agenda de género corre el riesgo de ser corrida hacia un costado y que empiecen a primar otras agendas, como por ejemplo la agenda de la infancia o la agenda de las personas eh, mayores dependientes. Eh, ese también es otro tema eh, que podemos después, si quieren, con gusto, intercambiar. Eh, en el campo de las políticas, ya que llegamos a que el cuidado eh, esté en la agenda pública, en el campo de las políticas, ¿verdad? Allí, eh, bueno, hay como distintos, un abanico bastante amplio de políticas cuando uno se pone a estudiar este tema, y cuando uno mira la experiencia de América Latina, encuentra, bueno, la literatura en general identifica tres tipos de políticas posibles, y tres tipos de políticas que se han comenzado tímida o enérgicamente, no importa implementar en América Latina. En primer lugar, las políticas de tiempo, ¿verdad? Políticas de tiempo que permitan articular justamente las cuestiones del cuidado con, por ejemplo, las cuestiones productivas, el trabajo remunerado y otras dimensiones de la vida también. Pero sobre todo a la política de tiempo les preocupa la cuestión productiva, ¿verdad? Allí eh, el, el ejemplo más claro son las licencias por maternidad, por paternidad, en fin, pero también los horarios de los centros de cuidado infantil, o los horarios de atención a personas mayores dependientes, políticas de tiempos. ¿sí? Después, voy a pasar rapidito por esto, porque después si quieren entramos en detalle, pero eh, después políticas de servicios. Bueno, creo que es muy fácil para todos, para todas, identificar esto, ¿verdad? La promoción de servicios, servicios que pueden ser, depende del país que miremos, estatales, públicos, mercantiles o comunitarios. ¿sí? Aquí solo quiero dejar... Una cuestión, cuidado con los servicios mercantiles, que si hablamos de políticas públicas de servicios mercantiles, bueno, el componente que está faltando es la regulación. O sea, no cualquier servicio mercantil, pongo en el garage de mi casa un centro de cuidado infantil, sino que son políticas sobre servicios mercantiles para regularlos en estándares de calidad, de prestaciones, etcétera, etcétera. Y por último, las políticas que se llaman sobre prestaciones pero yo las llamo políticas de dinero para que se entienda más fácil, ¿verdad? Te entrego un monto de dinero y con ese dinero resuelve tus problemas de cuidado como puedas o como quieras. sí Vouchers, dinero, prestaciones, pónganle la palabra que a ustedes les guste más. A estas tres, a mí me gusta agregar siempre dos más, porque creo que son centrales y que son las que no necesariamente se están haciendo en América Latina, eh, centrales para transformar la división sexual del trabajo. La primera son las políticas culturales de eh, redistribución de roles. Es decir, yo me tengo que proponer con estas políticas modificar la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque dije que este tema es central para la igualdad de género. Bueno, tengo que hacer políticas concretas, no me tengo que olvidar de ese componente. ¿Por qué? Porque si eso no va a ocurrir. Si no hago políticas explícitas, ¿verdad? Que promuevan, por ejemplo, la paternidad responsable, el tiempo para cuidar para varones y mujeres o que se cuestione el mandato hegemónico de la masculinidad. Eso porque sí, no ocurre. Hay que hacer políticas culturales que promuevan este tipo de cosas. Y por último, la quinta, eh, políticas de empleo y formación. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el cuidado? Mucho. ¿Por qué? Porque cuando hacemos políticas de cuidados, aparece todo un nicho, por decirlo de alguna manera, eh, de nuevas ocupaciones o profesiones, que si no nos preocupamos desde el momento cero, de que aseguren eh, digamos la calidad, la valorización eh, y la profesionalización de esas ocupaciones o profesiones, y disculpen la reiteración, corremos el riesgo de repetir el error del trabajo doméstico remunerado, ¿verdad? Del empleo doméstico remunerado que tanto costó en América Latina, que se reconozca como un trabajo como cualquier otro, como un trabajo eh, para el mercado como cualquier otro, que se le dé cobertura de seguridad social, que sea un trabajo digno de calidad. Es decir, vamos a terminar que las trabajadoras del cuidado, porque seguramente muchas van a ser, por lo menos al inicio, mujeres, de hecho lo son ya, eh, sean las peor remuneradas, con el trabajo de peor calidad, y este, sin ningún tipo de protección eh, o seguridad social. Entonces esas también hay que tomarlas en cuenta. Eso es en términos de las políticas y de los desafíos ¿verdad? Que, que enfrentamos en América Latina. Desafíos que si miramos las experiencias de los países que han transitado ya este camino, o que están transitando este camino... Bueno, aparecen algunas advertencias que tenemos que tener en cuenta, y con esto les prometo que voy <coughs> redondeando, porque ya hablé más de lo que dije que iba a hablar. Eh, <coughs> es el problema de que Esteban me dijo que no tenía límite para hablar, así que en fin. <coughs> eh, decía que tenemos que tener algunas advertencias, la primera es que cuando nos enfrentamos a la formulación de políticas de cuidado, o a la construcción de políticas hacia la sociedad del cuidado, que es la que queremos construir en definitiva, allí eh, lo primero es que nos tenemos que poner de acuerdo. De acuerdo en qué entendemos por cuidados. A ver, por donde empezamos hace como no sé cuántos minutos eh, esta conversación de hoy. Pero no es que nos tenemos que poner de acuerdo acá en un curso de doctorado de la Universidad de Córdoba, sino que nos tenemos que poner de acuerdo <coughs> entre los múltiples actores que se van a sentar en torno a una mesa para definir esas políticas, y además, que nos tenemos que poner de acuerdo, o sea, un consenso sobre lo que entendemos por cuidado, que es un concepto, como dije al inicio, en construcción, en algo que es por naturaleza intersectorial, pensar una política de cuidados que no sea intersectorial es equivocarse, digamos, necesariamente es intersectorial, cuando digo intersectorial quiere decir que va a abordar campos eh, o dimensiones, más que campos de las políticas educativas, de las políticas de salud, de las políticas económicas, de las políticas de género, de las políticas de infancia, de las políticas de eh, personas mayores, y puedo seguir nombrando, les nombro esa solo como ejemplo, entonces tener Claro que esto es una cuestión intersectorial. Y lo tercero, hay muchos más desafíos, pero a, solo por, para ahorrar tiempo voy a decir solamente tres. Lo tercero que tenemos que entender con mucha claridad es que cuando vamos avanzando en esa dirección, como justamente esto es intersectorial y son muchos los actores que se van a sentar en torno a una mesa, así como el cuidado dije que llegó de la mano del género, tenemos que tener muy claro que en esa negociación es muy probable que alguno de esos contenidos de género, para mí, indispensables, eh, se van a ir diluyendo, como pasó con las políticas de violencia, a ver, no estamos intentando la pólvora, esto ya pasó, ¿sí? O como pasó con algunas otras políticas públicas eh, que se han implementado. Y que van a aparecer algunos riesgos, asociados, por ejemplo, a lo que creíamos superado, que son las políticas paternalistas, o los sesgos maternalistas en las políticas sociales, que aparecen muy muy fuerte cuando discutimos cuestiones de cuidado. Llegando, en algunos casos, a extremos, y estoy hablando de la experiencia uruguaya, ridículos de llegar a eh, contraponer derechos. Bueno, pero entonces... ¿Qué priorizamos? ¿Los derechos de las mujeres o los de la infancia? ¿Los de las mujeres o de las personas mayores? Falsa contraposición, ¿verdad? Digo, quiere decir que no entendimos nada de todo lo anterior, pero eso ocurre. Bueno, y como eso hay otros tantos desafíos. Dejo para, porque no me gusta el monólogo y ya hablé demasiado... Eh, para la segunda parte, si es que hay, o el diálogo que vamos a hacer con Ana, dos datitos que les quería después mostrar en el momento, que, que pero no ahora, eh, que se pueda compartir pantalla, sobre cómo la pandemia exacerbó todo esto. ¿sí? Eh, datos recientes de la CEPAL, para algunos países, no para todos, de América Latina, nos muestran con total, fuera de discusión, de que la, eh, la pandemia aumentó la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados para las mujeres. Por ejemplo, en mi país, antes eran ocho horas diarias de trabajo no remunerado, hoy son 9.5, aumentó una hora y media. Para Argentina no hay ese dato, pero sí hay datos de que las mujeres argentinas, el 54%, eh, expresaron sentir una mayor sobrecarga de tareas del hogar, es decir, datos sí hay porque ya lo midieron, eh, no a nivel nacional, pero sí a nivel por lo menos de Buenos Aires y el área metropolitana, pero todavía no están disponibles, pero ya está este primer dato y eh, en, bueno y así están los datos para otros países, no los quiero aburrir con eso, pero primer punto y el segundo también de un informe muy muy reciente de hace pocas días o semanas, de la CEPAL, que muestra el famoso retroceso histórico de las mujeres en la participación laboral y en la calidad del empleo como resultado de la pandemia. La, la CEPAL dijo al inicio 10 años de retroceso, hoy, con los datos que está publicando, en realidad muestra que son 18 años eh, el retroceso en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, es decir, volver a la situación del 2003. En América Latina agregada, por supuesto, ¿verdad? No mirando país por país. Eh, esto creo que nos tiene que tener, eh, digamos, lo tenemos que tener muy presentes. Ustedes dirán, bueno, pero participación laboral no es cuidado. Sí, participación laboral no es cuidado, pero sí sabemos, por toda la investigación que se ha hecho en América Latina, que una de las causas principales por las que mu las mujeres, eh, bueno, salen eh, del mercado... ...y no se reincorporan, o una de las barreras principales tiene que ver con la eh, cuestión del cuidado. Y como hablamos de las sociedades del cuidado y hablamos de las autonomías, eh, bueno, participación laboral... ...está directamente eh, relacionado, obviamente, a la autonomía económica. Bueno, disculpen la ensalada de temas que les coloqué sobre la mesa... Y que me extendí en el tiempo, pero como dije antes, no soy ninguna pionera, pero sí soy una apasionada por este tema. Y cuando tengo oportunidad de hablarlo, bueno, me cuelgo y hablo más de la cuenta. Gracias. Bueno. Eh, eh, muchísimas gracias, Karina. Muy sugerente tu, tu presentación. Y creo que ha sido bastante, ha sido como una modestia, demasiado modesto lo que has dicho vos misma, como una continua, Creo que lo que hay es un. Y le, doy, y le voy a dar el pase a Ana porque eh, es lo más interesante que tenemos para el menú de hoy, la discusión o ¿no? la conversación entre ustedes dos, que después vamos a abrir a una serie de preguntas, pero creo que sí hay, y se ha hecho evidente, que estamos frente a una mente, diría Edgar Moreno, una mente bien ordenada, y que además que hay un esfuerzo de, sociologi de sociologización de los cuidados, ¿no? o sea, de convertir el cuidado en objeto sociológico, entonces creo que eso es lo que estamos observando. Eh, no es un informe de CEPAL, quiero decir, con lo bien que viene la información de CEPAL para hacer sociología, pero creo que estamos frente a un esfuerzo sociológico y eso es lo que me parece que la audiencia está percibiendo. Así que te agradezco muchísimo tu intervención y adelante querida Ana Faluno más con tu bueno, comentario. Hola, hola Esteban Torres, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias al seminario permanente del Doctorado de Estudios Latinoamericanos, del Centro de Estudios Avanzados de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Realmente es un agrado estar acá con el estudiantado de, del CEA, pudiendo compartir este espacio, que es un lujo para mí, con Karina Batiani. Karina Batiani, como vos acabas de decir, la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, siempre ha sido así, Karina, no es una novedad. <ríe> Ella... Yo digo que es cierto que se nutrió de otras personas, como nos nutrimos todas, todas estamos paradas en hombros de gigantas o de gigantes que nos han precedido en la reflexión, en, en, en, en, lo que, en la formación. Eh, es cierto que Karina, yo conocí a Karina cuando eh, trabajaba con Rosario Aguirre, la doctora Rosario Aguirre en la Universidad de la República del Uruguay, en Sociología, y es cierto lo que Karina contó allá por el año 2004, hicimos aquella experiencia extraordinaria que demandó de distintos actores articulados. La academia, con su reflexión, con su aporte teórico, colocando el tema en, esta, en este que debe ser el, el deber ser máximo de la academia, eh, de manera pionera instalando temas de preocupación. La política en la decisión política del Instituto de las Mujeres del Uruguay, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿sí? con quien íbamos a negociar permanentemente, y, bueno, y la agencia de cooperación, el organismo, la agencia de las mujeres en, en ese momento, que me tuve la suerte de representar. Pero la tarea fue maravillosa de este conjunto de actores en el Uruguay. Y en aquel momento yo me acuerdo, y esto va a traer a otro punto que querría colocar Karina a esta excelente exposición que hiciste, una de las razones es que existían estos actores de alguna manera articulados en el Uruguay, que además yo las conocía, conocía a Rosario Aguirre y a Karina y tenía mucha confianza en lo que estaban proponiendo y trabajando y además teníamos la vinculación con María Ángeles Durán, esta mujer pionera que citó Karina también, que hizo estos estudios minuciosos, que terminó eh, como generando un concepto, la curidaturía de, de esto que es eh, el cuidado como un nuevo, una nueva profesión, y que no solo hizo eso sino que también eh, por un método de sustitución, eh, Abordó lo que llamó las cuentas satelitales para demostrar cuánto las mujeres aportábamos al desarrollo. Creo que las uruguayas fueron excelentes, extraordinarias en esto, y también en aquel momento, y ahí vuelvo a mi punto, pensábamos que Uruguay era un excelente laboratorio, que Montevideo presentaba la posibilidad de un excelente laboratorio. Porque bueno, una ciudad que no era Buenos Aires, o la Ciudad de México, o el Bogotá, sino, o las ciudades de Brasil, para qué hablar, era una ciudad, digamos, que, y había un, una gestión política que lo posibilitaba, y una academia solvente comprometida, ¿sí? con un movimiento de mujeres que estaba colocando este tema en la agenda, como bien lo dijo Karina. Entonces creo, Karina, que sí haces parte de esas mujeres pioneras, que en la región eh, profundizaron el tema de los cuidados, trabajaron en construir una argumentación consistente, sólida, que permitiera realmente, en el momento que, el, que, que, como bien dijiste vos, la pandemia vino a cambiar nuestra cotidianeidad, nuestra rutina, nuestro trabajo, a evidenciar el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, a mostrar nuevas formas de relacionarnos, de cómo usar los espacios, el tiempo, las tareas, ¿no es cierto? Hubo un cambio de cómo hacíamos la vida en los entornos, formas de abastecernos, formas de... pero éramos todos y todas, era la infancia, la juventud, las mujeres, los hombres, los viejos la población disidente, los cuerpos disidentes, a veces están castigados, a veces forzados al cuidado en el castigo doméstico y familiar. ¿no? Creo que tienen tantas aristas como eh, estas situaciones que nos han tocado vivir con el COVID-19 y que, como bien dijo Karina, permitió colocar en la agenda pública de una manera hacer evidenciar este tema del cuidado y poder interpelar qué que, que está pasando con el cuidado. ¿Quiénes están haciendo cargo del cuidado? ¿Dónde está? No? Entonces a mí me parece que también coincido con Karina, que la, la pandemia ha permitido esto, eh, que ya venían tantas otras latinoamericanas trabajando desde el empuje digamos, de un, de un movimiento feminista que, por supuesto, no es aquel que creció con el ni una meno en ese momento bisagra del 2015, ¿no? Pero que venía construyendo de una manera implacable, diría yo, de una manera eh, decisiva y comprometida, una argumentación para hacer luz sobre estos temas que, eh, bueno, buscábamos, eh, buscábamos explicar, ¿no? Eh, y Karina lo dice en su artículo, yo lo primero que les diría a todos y a todas ustedes es que tienen que leer esta mirada latinoamericana sobre el tema de cuidado. Lo primero que voy a recomendar, pero no porque está Karina escuchándome, porque es necesario que ustedes, y es que o sea, eh, logramos sensibilizarles sobre la importancia de este tema y del abordaje, desde la sociología y desde lo interdisciplinar, ¿sí? eh, tienen que leer este artículo. Y yo digo que es muy interesante leerlo porque lo que hacen ese artículo, y después voy a entrar con algunos comentarios, Karina, a ver qué opinas vos, tengo ahí una serie de comentarios, eh, digamos de las propias reflexiones, algunas compartidas con otras amigas en común que tenemos, ¿no? Eh, como eh, eh, eh, los estudios de género, desde hace como 40 años, vienen dando cuenta de este tema, yo me acuerdo mucho de las españolas. Nosotros estudiábamos en los años 90, fines de los 80, toda la producción del Instituto eh, Español de las Mujeres, en el gobierno de Felipe González, eso ya es como la prehistoria, ¿no? Me imagino para las jóvenes acá presentes en este curso y los jóvenes, ¿no? Pero ya había toda una producción muy interesante sobre el uso del tiempo como una herramienta que permitía dar cuenta y visibilizar estas eh, asimetrías en el uso del tiempo de hombres y mujeres. ¿Sí? de varones y mujeres, vamos a decir hombres, y cómo esto se ocurre, cómo estas tareas ocurren y se diferencian en ese ámbito de lo doméstico y en privado, y en el ámbito de, la, de lo productivo, valo, valorado, de lo público. Entonces, América Latina entra con fuerza estos estudios recién hace 20 años, ¿sí? Y yo reconozco algunas pioneras, como Rosario Aguirre en particular, pero también Irma Arriagada, ¿no? eh, y otras que empezaron a aportar en este tema eh, en este tema. ¿no? Entonces, yo creo que lo que dice Karina en su artículo es central, Y es que cuando se empieza a hablar del tema de cuidado, hace como 40 años o quizás un poco más, habría que, que indagar bien quiénes fueron la, las primeras que empiezan, parte por la inclusión de las mujeres al mercado laboral, ¿sí? que se da sobre todo en el periodo después de la segunda posguerra, eh, eh, posguerra mundial. Entonces, es en ese momento que las mujeres empiezan a ocupar lugares del trabajo productivo, en donde eh, se... Eh, eh, hay como una mayor externalización de los cuidados eh, de los dependientes, sean estos infan eh, infancia, o sean adultos viejitos o viejitas que no pueden valerse por sí mismos, o personas discapacitadas, ¿sí? hay, hay una categorización de quiénes son las personas dependientes, y entonces aparece este concepto muy vinculado al, al, al pensamiento marxista, al pensamiento socialista, que es la división sexual del trabajo. ¿no? Este, esta división sexual del trabajo que quiere mirar a este, a este cuidado ¿no? como un componente del bienestar. Y yo ahí tengo una pregunta, Karina, ¿de qué pensás vos? Yo lo vengo a veces conversando con Rita Segato y con otras amigas, sobre esta afirmación que hace Silvia Federici, Silvia Federici hace una afirmación muy potente, eh, muy interesante, porque ella va a batallar en toda su producción intelectual por el reconocimiento del trabajo doméstico, ¿no? Y la asignación de un valor económico a ese trabajo doméstico. Y Silvia Federici, no me voy a acordar exactamente la frase, pero dice algo así como que el capitalismo tuvo un éxito extraordinario, en matar dos pájaros de un tiro, al hacerles creer, al, al no reconocer el trabajo que hacen las mujeres en la reproducción social, ¿no es cierto? Los trabajos de cuidado, que son mucha otra cosa, que no es solo cuidar personas, no es solo esto relacional directo, pero sino lo relacional indirecto, el abastecimiento, la gestión, la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, por otro lado, hacerles creer a las mujeres que este es un... Ella no dice mandato, ella dice que esto es un hecho de amor. Eh, pero, pero yo digo, hay un mandato, ¿no? Ahí de lo biológico eh, y de, de lo sexuado de la comprensión del rol de las mujeres, en donde eh, está el mandato del amor y del cuidado. Esto va a tener después otras vías, ¿no? Eh, me parece a mí que hay que complejizarlo un poco, y yo en realidad coincido con Silvia Federici, pero no totalmente. No totalmente, no y este es un punto que me encantaría escucharte, que, Karina, porque yo pienso que sí hay un componente de amor, y pienso que ese componente de amor, de alguna manera, está vinculado a este otro punto que vos lo colocas como tu cuarta dimensión, creo, tu cuarta, eh, sí, tu cuarta dimensión, vos haces cuatro dimensiones de análisis súper interesantes recuperando la bibliografía y los desarrollos en los temas del cuidado, en este artículo, en donde barres para mí con, con excelencia el tema de la economía del cuidado vinculado al, al, a las feministas economistas, el tema del cuidado como el componente del estado de bienestar, que ahí tengo otras, otras interrogantes desde hace rato yo, y vengo peleándome con algunas cuestiones del estado de bienestar, el cuidado como derecho, ¿no es cierto?, que es lo que está, o lo último, digamos, en construcción, y lo cuarto, que es la ética del cuidado. Y de alguna manera, porque yo pienso que todas estas cuatro dimensiones que vos, establecés para recuperar la producción latinoamericana, en particular sobre el tema de los cuidados, obviamente no son dimensiones estáticas, no son dimensiones escindidas, ¿no? Tienen sus eh, relaciones, sus solapamientos, sus, sus, sus intersecciones, como decimos ahora. Y entonces me trae eh, a cuento, digamos, esta, esto que decía Gilligan, ¿no? que lo adjudicaba a la moral masculina y a la moral femenina, pero que hoy en día muchas eh, de la producción y de la narrativa feminista está diciendo, no, no está mal la moral o la ética del cuidado. Lo que hay que hacer es que hay que universalizarla, que está muy bien que esto exista, ¿no? que tenemos que universalizarla y nos tiene que ser de las mujeres si no tiene que ser de mujeres, hombres y diversidades. Y, y yo últimamente me atreví a hablar de la huella empática de las mujeres. No porque quiera que exista de esa manera, sino porque creo que hay que reconocerla, ¿no? En esto del reconocimiento de Nancy Fraser para poder realmente trabajar en la redistribución. Entonces, Voy a parar acá este primer punto, porque después tengo sobre tus otras dimensiones, otros interrogantes, pero me gustaría mucho tu reflexión al respecto de esto, Karina. Eh, antes que... Gracias Ana, gracias Ana Falun, sí. eh, es un encanto escucharlas, es un encanto escucharte a vos también. Eh, antes que nada decirles eh, que me faltó al inicio, que comúnmente lo hago, es que este espacio de, de tercer ciclo, en este seminario permanente, va, va acompañado de un texto. O sea, todas las invitadas y los invitados que participan aportan un texto previo a ese texto, ha hecho referencia Ana precisamente. El texto lleva por título Miradas Latinoamericanas al Cuidado, y, es un, y forma parte de un libro colectivo coordinado por Karina, que salió publicado, si tengo bien la información, en el año 2020. ¿Sí? en una coedición entre Claxo y Siglo XXI. Y lo que aportó Karina como algo previo a este evento fue justamente este texto que ha circulado entre las y, los, las y los inscriptos a este espacio. Así que cuando Ana se refiere a ese artículo, es un artículo al cual han tenido acceso la gente que está conectada a este evento. Así que solamente eso y adelante Karina. Sí, bueno, este primer... Bueno, gracias Ana, sí. Eh, bueno, como habrán visto, como estaba el texto de referencia, opté por no referirme mucho a los contenidos del texto, sino de tratar de mezclar otras cosas para la, la presentación. A ver, eh, no es amor, es trabajo no pago, es el, la consigna de, de Silvia, Fredrici, a ver. ¿verdad? La, a la que te referías Ana. Eh, yo creo que es una consigna muy potente, casi tan potente... Muy potente casi tan potente como los personales políticos, verdad que es una consigna que además eh, en el marco de la pandemia se revitalizó, sí, eh, más que el, se revitalizó, yo digo la necesidad para mí una de las lecciones de esta pandemia es la necesidad de introducir la dimensión cotidiana en la política o de politizar lo cotidiano, eh, digamos de co introducir esa dimensión de la vida cotidiana como un elemento central ...de la política, ¿verdad? Y esto, en tal caso, se puede decir que está inspirado en aquella consigna de lo personal político, ¿no? Muy anterior, por supuesto, a esta de no es amor, es trabajo, no pago. Yo creo que son dos muy buenas consignas. Como todas consignas, cumplen un papel... Eh, el, el papel de movilización, de, ¿no? de, de, de tenerlo allí como lemas o como estandartes eh, del movimiento feminista, como lo es hoy el Ninguna Menos, que cuando lo analicemos dentro de 30 años, o 20 quizás, eh, también quizás decimos, bueno, pero a ver, eh, le, empezamos a buscar la quinta pata. Entonces, desde ese punto de vista, yo esas consignas me siento plenamente identificada, las defiendo y cumplieron su papel. Sin duda, que mirado a la luz del siglo XXI, 2021, eh, y a la luz de la post pandemia, de todo lo que estamos atravesando, evidentemente que hay que incorporar otros elementos, y por eso al inicio de esta conversación yo me detuve unos segundos, pero me detuve al fin, eh, en la parte de las emociones, ¿verdad? Y en la parte de la dimensión psicológica, emotiva, afectiva, sentimental, etcétera, del cuidado que está eh, que juega y que es una dimensión central para analizar, para investigar y para tener en cuenta en las políticas públicas. Y esa dimensión emotiva, o de las emociones, mm -hmm. o como la quieras llamar, mm -hmm. también <coughs> remite perdón a la cuestión de la ética. Evidentemente la, la ética del cuidado fue muy maltratada por los planteos iniciales de Gilligan, que no. ella misma después se corrige y se desdice, y dice, por favor, yo no quise decir eso, pero básicamente en un inicio asociaba el cuidado a una ética femenina, casi que a nivel de esencia, esencialista, claro, claro. ¿verdad? Uh, que bueno, para una feminista, eh, escuchar eso es casi como querer... no, te, te ponen los pelos de punta, porque va eh, directamente en contra de lo que construimos con tanto trabajo como definición del concepto de género, ¿verdad? Que es justamente romper con esa idea de las naturalizaciones, o de lo natural... Lo dado y lo no modificable, la esencia, eh, y, y bueno, mostrar que eso son todas construcciones sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, a mí, por lo menos, la primera Gilligan, cuando eso de la ética del cuidado, por favor, que me está diciendo señora, disculpen si lo llevo al lenguaje coloquial, pero fue la reacción, ¿verdad? Ella a misma. Todas, ¿no? Sí, sí <risa> Se claro. Se pararon los pelos. Por supuesto, ella misma después. Eh, avanzó en su producción, este, en fin, y no, no, no, no dejó pegado a esa noción de esencia femenina, como había una esencia masculina, moral, ética, etcétera, como bien explicó Ana. Eh, y, lo, y, lo, y lo reformulé. Yo creo que, ya para dejar a Gilligan tranquila, y hablar de mí, de, digo porque ahora me interpeló directamente, ¿qué pensás vos? Bueno, para dar mi respuesta es decir, bueno, efectivamente, yo creo que hoy en día tenemos que poner en juego esas dimensiones. Eh, es más, cuando se habla... Yo primero estoy muy contenta que se hable de sociedad del cuidado, y se lo dije así a la Cepal en una reunión que tuvimos la semana pasada, porque fue la CEPAL la que impuso también lo de economía del cuidado, y yo me acuerdo que me peleaba con mis colegas de CEPAL diciéndoles, señoras, por favor, economía del cuidado muy importante, pero me están dejando afuera dimensiones absolutamente centrales. Tenemos que hablar, yo para pelearlas decía ellos, de ya que hablaban de las economistas, yo decía, tenemos que hablar de sociología del cuidado. Bueno, ahí es sociedad del cuidado, no sociología. Eh, y me parece muy bien porque es mucho más abarcativo, esto no es disciplinar, ¿verdad? Eh, y la, y la idea de, de, de la Sociedad del Cuidado, no desde la CEPAL, sino desde la CEPAL también, pero de quienes venimos reflexionando sobre ese tema, sobre ese tema perdón, es efectivamente el colocar el cuidado en el centro. Y cuando digo el cuidado, quiere decir el cuidado de las personas, de la vida, y ahí hay un concepto más amplio de la vida, por supuesto, en toda su forma. No seamos eh, tan este, antropocéntricos, digamos. Eh, y, y eso necesariamente involucra también las cuestiones eh, vinculadas a la moral, a la ética, no desde el esencialismo guiligueriano, como se diga, sino desde colocar eh, ese punto en eh, discusión también. También debo decir que soy muy cuidadosa cuando abordo este tipo de elementos, de la ética, la moral, y también de las emociones, por lo que dije durante la presentación. Tenemos una priori, de emociones positivas Y sabemos muy bien En el que hemos pasado por situaciones de cuidado Que las emociones Son muy positivas, sin lugar a dudas En muchos casos Pero también son emociones En muchos casos negativas ¿sí? eh, Digamos, eh, en términos De lo que son las obligaciones Y la moral del cuidado Que mm. se transmite sobre todo en el ámbito De los hogares y las familias Entonces hay que problematizar esto Ahora que la intención es desplazar la lógica, digamos, del de mercado, por decirlo, esto suena casi que a un eslogan, ¿verdad? Pero bueno, son las seis y media de la tarde, no me pidan mucha lucidez hasta ahora, eh, y para Ana, más todavía, más. Eh, digamos, desplazar la lógica del, del mercado, colocando las personas, la vida, el cuidado de la vida, que es la lección de la pandemia, ¿verdad? Eh, en el centro, remite también a discutir eh, estas eh, dimensiones. Yo tengo cuidado cuando hablo de estas cosas porque sé que aparecen enseguida esos, eh, esas luces eh, de alerta eh, en términos de cómo se... Eh, en términos de la romantización del cuidado, para colocarlo en el término correcto. ¿verdad? Hay una tendencia a romantizar el cuidado, que todo lo del cuidado es maravilloso, y sí, muchas cosas del cuidado son muy maravillosas, y por eso nos da mucha lástima que los varones se la pierdan, pero eh, también muchas cosas del cuidado no son maravillosas ni las emociones, ni el trabajo, ni las remuneraciones, ni ninguna de las dimensiones que planteé. Entonces, yo siempre tengo, si quieren, una vigilancia, no burdiana en términos de epistemológica y demás, pero sí una alerta de decir, ojo, eh, cuando hablamos de emociones, eh, digamos que no se vaya a ese terreno eh, exclusivamente de la romantización del cuidado. Además, hemos mostrado en algunos estudios también la violencia del cuidado o las relaciones violentas en el marco de situaciones de cuidado por ahí eh, Esteban de, muy, muy interesante tu, no, no venimos ¿tú? perfecto venimos perfecto sí. eh, estamos atentos escuchando lo que podemos hacer es si les parece bien eh, eh, una intervención más de Ana corta para establecer esa conversación, una respuesta tuya, si te parece, Karina, y o sea, abrimos. Para, y abrimos bueno, para que las alumnos, bueno. sobre todo si es un público, estoy acá de invitado yo, usurpando. Yo solo quiero plantear un límite de tiempo que tengo, lamentablemente, eh, que sí. es, sí. digamos, de aquí a unos 20, 25 minutos más o menos. Perfecto, porque... perfecto. Hagamos eso, sí. si les parece. ¿Te parece? Hacemos sí, sí, una intervención parece, de Ana. Y entonces una yo me voy a saltear algunos. Yo me voy a saltear algunas cosas que claro. tenía marcadas porque no va a dar todo el tiempo para esto, para hablar, por ejemplo, sobre el cuidado como componente del bienestar, ¿no? Y qué pasa con las sociedades del bienestar, eh, la sociedad sueca, para dar un ejemplo, las sociedades nórdicas, ¿no? En donde ha crecido el individualismo. Y el, bueno, ahí hay, hay una serie de otros componentes donde realmente tenemos que poner mucha atención, porque tal como acaba de decir Karina, no hay ni que romantizar el tema del cuidado, las mujeres en Córdoba, Karina, hicimos una encuesta, algunas organizaciones junto con las facultades sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y el resultado de la encuesta que se repite así, estoy agobiada, agobiada, agobiada, agobiada. Es decir, el cuidado no es nada, a ver, es agobiante, es cansador, y además no reconocido, invisibilizado, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Hay mucha ambivalencia, hay mucha subjetividad en juego, y entonces, eh, bueno, por supuesto, eh, que, que estoy de acuerdo con esta potencia del mensaje de Silvia Federici, pero también creo que en el campo de los, del análisis y de las elaboraciones teóricas, tenemos que poner, revisar esto eh, como revisar el componente del, del bienestar, ¿no? Eh, este, este análisis que, que hace Razavi, ¿no es cierto? Y en donde ahí vengo con un punto que es de mi interés personal, Karina, y que vos podrás imaginar, ¿no? Que, yo creo que sí, que en la sociedad, que hoy en día, y la pandemia ha puesto como nunca esto al rojo vivo, ¿no es cierto? Y ahí aparecen otros componentes que vos lo señalaste muy bien en lo que dijiste y en tu artículo lo señalás, por ejemplo, las condiciones de la diversidad de, en las mujeres, ¿no? Las mujeres migrantes, las mujeres que cuidan la reproducción de otras o cuidan a los viejitos en otra familia y descuidan los propios, que es mercantilizar el cuidado, ¿no? Y cómo se las reconoce, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que hay un componente del cual hemos hablado muy poco, y yo estoy haciendo unos esfuerzos con un equipo de investigación eh, multidisciplinar para trabajar esto, que es el tema del territorio. El territorio como parte de ese componente que podría tomar esa dimensión que vos mencionaste, Karina, de la redistribución. Yo hice algunos estudios exploratorios justamente por pedido de Cepal para el caso de Rosario, ahora los estamos haciendo para Córdoba, y en realidad cuando uno cruza el territorio o cruza la, la, las condiciones de vulnerabilidad del territorio como un actor más, y entonces eh, tomas vectores de análisis que tienen que ver con el cuidado y cómo se mueven las mujeres en la ciudad, en los barrios, el tiempo es un vector importantísimo, pero el espacio es otro vector importantísimo. Cómo se cruzan tiempo-espacio con las carencias de servicios de cuidado en los territorios y cómo estos servicios de cuidado van a aparecer también de una manera muy eh, dispar eh, como oferta tanto de lo público como de lo privado, y eh, lo comunitario que merece un capítulo aparte, ¿no? Porque ese es un tema que hay que trabajarlo por sí mismo y que hay que analizarlo por sí mismo y ver, porque tiene muchos componentes que lo atraviesan, como las transferencias de dinero, lo que tú hablabas, como los reconocimientos, etcétera, ¿no? como la construcción de liderazgos y demás. Pero entonces vuelvo al territorio. Y tú decías que eh, me gustó mucho esto que decías vos, que había que, a ver dónde lo apunté, vos decías que había que trabajar el, el tema de lo social, ¿no? No solo en las políticas del cuidado. Y yo digo que hay que trabajar no solo en lo económico, eh, que hay que poner en tensión una serie de derechos. Creo que también hay que poner en tensión el territorio. El territorio, sobre todo cuando hablamos del cuidado público, de los espacios, lo que genera la producción de las infraestructuras del cuidado, eh, como política pública, política del Estado, y eh, el, el, el cuidado comunitario, ¿no? que hay que analizarlo, porque el privado en todos los estudios que venimos haciendo, es clarísimo, está en la zona de las clases medias altas para arriba. Medias, medias, profesionales a las altas. Allí se concentra, donde hay recursos para pagarlo. ¿no? Pero en las zonas de la informalidad, en donde están las mujeres más pobres, esas que Alicia Bárcena, muy bien desde CEPAL, dice que se han atrasado 18 años en sus condiciones laborales con la pandemia, y que además van a estar más pobres, más enojadas, ¿sí? y más abandonadas por, por las condiciones eh, de la sociedad. Entonces, ¿cómo priorizar en la política? ¿Y cómo priorizar en el cuidado? Porque todas tenemos derechos, todas y todos, pero ¿cómo priorizar a estas eh, familias, a estos hogares que están en condiciones, en condiciones, no lo son, de mayor vulnerabilidad. Que en general componen ese más del 30% de hogares a cargo único de mujeres, según CEPAL, y que además tienen más del doble de dependientes que las mujeres ricas. Entonces me parece que ahí hay algo de lo cual todavía no estamos hablando debidamente, y que sí podemos trabajarlo muy bien. Con algunos elementos de cartografías, de, de, que den cuenta de esta desigualdad obscena de nuestra América Latina. ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Ana, y creo que la clave para esto es la proximidad, justamente, y la proximidad es justamente o sea, eh, eh, la proximidad en el sentido eh, de todo, de las relaciones que se establecen, de los servicios, de, en fin, de todo lo que estuvimos conversando y que esa se establece eh, efectivamente colocando la dimensión territorial eh, en escena. Hay, eh, digamos, en la intersección territorio-cuidados, hay relativamente, Bien. digamos, hay menos acumulación, digamos, de decir, menos. Necesitamos, conocer, necesitamos conocer más, yo creo que es una de las claves para avanzar, de hecho, alguna de las cosas que se están haciendo, digamos, novedosas, tienen que ver con los mapas, acá en Argentina, sí, yo sí. ahora estoy, no estoy en Uruguay, estoy en Buenos Aires hoy, eh, en, en Claxo, eh, los mapas, el mapa federal del cuidado, la experiencia de Bogotá con las manzanas, en fin, que hay como distintas que... Bogotá, empiezan, sí, sí, iba a mencionar eso. Exacto, eh. que claro. empiezan a incorporar esta dimensión. Claro. Yo creo que es absolutamente clave y que es uno de los desafíos y bueno, y por suerte hay arquitectas... Eh, feministas que están reflexionando feministas y todo lo demás que están reflexionando sobre este punto sí. bueno pero no sé Esteban si vos querés yo tendría no, mucho más yo para le voy a dar pero como mi moderación mínima eh, correspondiente a esta situación eh, es ahora abrirle si les parece bien a alumnas y inscriptas inscriptos eh, para que hagan preguntas a nuestras invitadas en plural, a Karina y a Ana también, si tienen ganas. Así que, por favor, les diría que habiliten simplemente el micrófono que tienen abajo y tomen la palabra. Pero en total libertad eh, A ver qué tengo. ¿Juana? Hola, buenas tardes a todas. Y a todos, mi nombre es Juana Patarroyo, soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la DESAL, de de Sal, y bueno, estoy en Bogotá. Y, y estoy muy animada escuchándoles la, la, toda la presentación que ustedes eh, con mucha profundidad nos han compartido. Muchas gracias a las académicas que hoy nos comparten su reflexión. Eh, simplemente contarles que a propósito... Eh, del planteamiento de la filosofía del cuidado que se ha hecho en el plan de ordenamiento territorial en Bogotá, pues surgen otras preguntas que me parece importante compartirles eh, en aras de poder eh, ir materializando toda esta discusión eh, tenemos una discusión muy grande en Bogotá eh, porque estamos a punto de eh, aprobar el plan de ordenamiento territorial de los próximos 12 años Bien. y es llamativo que una de las discusiones es todo este tema del cuidado eh, que es absolutamente enriquecedor y que tiene unos contenidos eh, democráticos y de reconocimiento de las brechas de género muy importantes pero que también nos están enfrentando eh, como a otras discusiones lo primero es que esa filosofía no logra materializarse en las medidas de ordenamiento territorial. Hay una disputa muy grande sobre la renta, sobre los intereses de las constructoras y las industrias eh, de la construcción que creo que la alcaldía está perdiendo en este momento. Plantear 45 manzanas del cuidado, que suena eh, realmente esperanzador, pues está siendo precario con la situación que tiene la ciudad no tenemos un mapa del cuidado claro, no tenemos un mapa de la ciudad eh, pandémica, y bueno, claramente pues son las dificultades que enfrentan todas estas discusiones ya en el momento de volverlas una política pública. Pero eh, es realmente alentador que se estén llevando estas discusiones al escenario de la política. Simplemente dejarles como ese insumo, eh, y son los retos, a los que se enfrentan las sociedades ya cuando volvemos estos discursos una política pública y tiene que ver con que hay que estar dispuestos a enfrentarnos a poderes económicos y a lógicas hegemónicas que están en, en, pues en la gobernanza de una sociedad eh, y que ahí pues tenemos que seguir sumando fuerzas para que estas discusiones se puedan llevar a, a materializarse. Era eso, muchas gracias. Gracias Juana. Eh, lo, eh, Karina, Ana, ¿prefieren que eh, presenten sus preguntas, interrogantes, reflexiones el resto o prefieren hacer reflexiones puntuales sobre cada intervención? ¿Qué prefieren? Yo, a, a mí eh, soy, soy una pesada, disculpen, pero lo que me preocupa es el tiempo porque... Exacto, lo sé que te queda poco tiempo. Y pocos minutos. Eh, ta, eh, así es la vida, perdón, discúlpenme, ¿qué le voy a hacer? Eh, Pienso que mejor todas, todas las reflexiones. Bien, vamos, superviven. entonces, abrimos y hacen un cierre ustedes, si les parece. Sí, sí. Bueno, <risa> gente, si les levante la mano, tomen la palabra directamente, no hay ningún inconveniente. Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Susana Andrada, eh, quería agradecer la exposición, la claridad, las dos expositoras, eh, ha sido iluminador el, el, el modo en que han presentado los conceptos y, y las reflexiones. En particular trabajo con sectores populares, organizaciones de sectores populares, y algo que, que me aparece como interrogante es que por un lado, cuando se habla de cuidados en general, se coloca a niñas y adolescentes jóvenes en una posición de receptores, beneficiarios del cuidado. Y me preguntaba por digamos, cuestiones que veo eh, y vivo de cerca, digamos, desde el trabajo cotidiano en, en los barrios: es como en los arreglos familiares de los sectores populares, eh, para producir cuidados, yo veo o, o, o identifico a veces una participación muy activa de parte de niñas y de adolescentes. Y que esto no es, me parece que no está suficientemente reflexionado muchas veces o estudiado. Quizás tiene que ver con, con mi búsqueda incipiente. Pero bueno, preguntarles por, por un lado por eso, cómo ven ustedes esta lectura sobre la participación de niñas y, y adolescentes en los arreglos del cuidado en las familias de sectores populares. Eh, y por otra parte, cómo aparece lo comunitario, ¿no? que muchas veces se lo coloca como un actor de la sociedad civil, pero que en las tramas y en las redes de estos sectores aparecen otras representaciones y otras configuraciones para producir el cuidado desde una lógica comunitaria, que a veces resiste las formas de la privatización, pero también las formas estatales de la política pública. ¿no? Se le resiste y se le reconvierte en, en otras formas. Eh, bueno, compartirles esas inquietudes y, y saber si... Bueno, ¿cuáles eran sus reflexiones respecto a estos dos aspectos? Gracias. Gracias, Susana Andrada es una invitada de lujo también porque es docente, si no me equivoco, bien de la Facultad de Ciencias Sociales y pertenece al programa de Juventudes. Así que muchas gracias por, por sumarte a este, a este encuentro. Eh, ¿alguna, otra, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, buenas tardes. Eh, bueno, yo vengo de otro campo disciplinar, soy lingüista, también trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba. Y mi pregunta es desde un punto de vista totalmente neófito en esto, pero que les agradezco la apertura de temática en este seminario, pues me ha resultado sumamente interesante, y es si hay estudios eh, específicos sobre el lenguaje del cuidado. Bueno, si les parece podemos hacer una última pregunta y ya dejamos a Karina para que intervenga y Ana también para que haga su cierre, para que tengan tiempo para responder las preguntas o hacer algún comentario de cierre. Yo ahí quería simplemente, eh, sobre un tema que trabajaron, eh, antes de hacer las, las preguntas por parte de, de los estudiantes, trabajaron un tema que era el aspecto de la emotividad en la relación y en el trabajo de cuidado, y mencionaron el aspecto del amor que está implicado en esta relación de cuidado. Me quedé pensando en el concepto del don, en esto de lo que da y el que recibe, porque está también mencionado en el artículo, y me quedé pensando también en, esta, en este vínculo, si está bien o la, si está presente el afecto o el amor eh, como aspecto permitido y cuáles son las emociones que no estarían permitidas y de qué manera se canalizan, porque están presentes, pero si se pueden canalizar o expresarse y si esto no supone una sanción en el caso de la mujer. Prácticas de sanción, ¿no? Cuando quieras, Karina. Eh, gracias, Esteban. Bueno, sería un desafío imposible responder todo lo que han preguntado en 30 segundos eh, o en un minuto. Eh, simplemente eh, voy a decir algunas cositas a cuenta después de un intercambio. Siempre nos volvemos a cruzar y tenemos otros espacios de diálogo e intercambio posibles sobre lecturas y demás. Eh, del lenguaje del cuidado hay algunas cosas muy pocas, es un tema que me parece que está bueno impulsarlo y empezar a trabajarlo un poco más, por lo menos de lo que yo conozco, no quiere decir que no exista, eh, de lo que yo conozco o he leído hay... Eh, es una dimensión poco explorada. Después un poco eh, sobre la última intervención, yo, yo no diría ni que hay emociones o, o sensaciones o sentimientos habilitados o prohibidos, lo que hay que entender son las complejidades, como en cualquier elemento, de las emociones que se ponen en juego, y no solamente las complejidades, sino darle lugar al análisis también de esa dimensión. Y como síntesis apretadísima de, de, de, digamos, por dónde van los desafíos, o si tuviera que elegir como cuatro, no sé, palabras claves, como para ver por dónde nos van los desafíos a futuro en términos de la sociedad de cuidado, yo diría, primero, elegiría la palabra de interdependencia, digamos, <risas> hablar de sociedad de cuidado es hablar de interdependencia, de entender que todos y todas somos interdependientes a lo largo de los ciclo vitales, podría complejizarlo mucho más, pero les dejo la palabra interdependencia, que me lleva a una segunda palabra, que es la palabra de la corresponsabilidad, que hace mucho tiempo que la venimos impulsando de los estudios de cuidado, incluso eh, digamos en modelos corresponsables en distintas dimensiones, también en las territoriales que mencionaba Ana, eh, y... La, la tercera ya la mencioné hoy, verdad que es la dimensión de lo cotidiano, pero la dimensión de lo cotidiano colocándola en el centro, ¿no? como última dimensión despreciable, siempre tanto desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista del campo de la política pública. Y la última, y que creo que esto es muy importante entenderlo, es que discutir estos temas, entender la interdependencia, la corresponsabilidad, lo cotidiano, etcétera, etcétera, remite a una discusión mucho más amplia, eh, que es sobre la democracia. Digamos, todas estas discusiones aportan, en definitiva, a fortalecer los sistemas eh, democráticos en nuestra región, que por cierto, no es el tema de la clase o de la sesión de hoy, pero vaya, si es un tema en este momento en América Latina, volver a analizar los desafíos eh, de, de la democracia o democratizadores, por decirlo de alguna manera. Y nada, miles de disculpas, voy a escuchar a Ana y después... Casi que sin despedirme voy a decir chau chau porque tengo que entrar a otra reunión. En menos de cinco minutos trabajamos con otros países que tienen tres horas menos y para ellos son las cuatro de la tarde, aunque los, para nosotros ya son las siete eh, gra Muchas gracias, mucho... Ana. Eh, eso, gra perdón, gracias Karina y Ana, si te parece tres minutos, así. No, más cortito, no mucho más cortito, claro. porque la verdad que el comentario de la colega de Bogotá merecería un diálogo mucho más profundo y rico, y creo que es interesante lo que nos ha compartido, como el comentario de Susana Andrade también sobre el cuidado comunitario, yo la invito a que nos acerquemos y conversemos en Córdoba, porque estamos trabajando sobre esto en la base territorial, y trabajando sobre la ciudad de Córdoba y tres ciudades del interior, eh, o sea, creo que hay mucho para compartir, que no lo podemos resolver así en, en, en, en dos minutos, Decir que en esto de los sentimientos habilitados, a mí me parece que hay que tener cuidado en las construcciones que habilitan estos sentimientos, ¿no? Es decir, cuáles son las identidades que se fijan y qué subjetividades se construyen. Me parece que esto es muy importante y con respecto al lenguaje coincido con Karina, que es un campo muy fértil para trabajar sobre este lenguaje, ¿no? Y qué quiere decir toda esta diversidad, porque como bien lo dijo Karina al inicio y lo hizo en su propio artículo, no hay una conceptualización todavía del cuidado, más bien ha primado el sentido común de la demanda de la acción sobre este tema. Y voy a cerrar con, complementando a lo que dijiste Karina, me gustó mucho, y yo diría que a la interdependencia, la intersección, en el sentido de eh, que no es solo sumar situaciones de la diversidad, sino interseccionarlas para tener realmente una dimensión de estas múltiples opresiones. Y el volver al reconocimiento y por lo tanto la necesidad de la argumentación y el desarrollo teórico. Conocer, conocer, conocer. Porque una vez que conocemos, podemos realmente el reconocimiento cambiar y transformar la política política sea esta del orden que decidamos que sea la prioridad, o comunitaria, o privada, o semiprivada, o pública, o familiar, eh, o, o todas en alguna dimensión, o todas entrelazadas, pero reconocer. Y sin duda lo cotidiano al centro de la vida, lo, la vida cotidiana en el centro. Y voy a cerrar diciendo esto, venimos planteando la paridad, ahora se han cumplido 30 años de la ley de cuota en Argentina. ¿no? 70 del voto y 30 años de la ley de cuota que cambió en los parlamentos de la República Argentina y que además fue pionera en el mundo entero. Empezamos debatiendo e instalando la paridad en lo público y en lo político. Yo creo que tenemos que instalar la paridad en el mundo privado. Hay un continuo, Así como hablamos del continuum de las violencias, hay un continuum de estas desigualdades que tienen que ser trabajadas de igual manera. Y eso no es otra cosa que el desafío de una sociedad más democrática, como lo dijo Karina. Bueno, un lujo. Muchísimas gracias, invitada. Karina, me encantó verte y compartir. Te mando un abrazo. Invitada de lujo, muchas gracias a la a las estudiantes presentes en el Zoom, gracias a la gente que nos está siguiendo por YouTube, los invitamos también a que vean después esta, esta, este intercambio más adelante, que seguramente va a circular, muchas gracias Ismael, que se está haciendo cargo de las tareas de comunicación en este momento y que hacen posible esta conexión, y yo como voz masculina muy minoritaria y subsidiaria, acá simplemente voy a decir como una voz masculina que... No hay ciencia social crítica sin una mirada de género, sin una perspectiva de género para todos, no para los estudios de género, y además que no hay ciencia social crítica sin un diálogo con la política. Y me parece que nuestras invitadas y el resto de los invitados que hemos tenido en este ciclo hasta hoy, y los próximos invitados e invitadas que vamos a tener, comparten también esas coordenadas. Así que, muchísimas gracias, y gracias Karina, gracias Ana, gracias a todos y todas, y nos seguiremos encontrando en la próxima. Gracias Bienvenido a vos Esteban, un gusto y Ana, hasta Bienvenido. el próximo encuentro presencial. Adiós, adiós. Sí,